Muy buenas, good morning Vietnam Bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel Yo soy Tox Gamer Hoy vamos a hablar de videojuegos nuevamente eh, Pero antes quiero darle las gracias a las mujeres Están subiendo en el número de estadísticas eh, Aparece que hay más mujeres en el canal De lo que había hace un mes Lo cual a mí personalmente doy las gracias Y desde aquí un fuerte saludo por supuesto También a España También fuera de la península A México, Argentina, Chile, Perú Y aunque sea eh, en muy muy pequeña eh, Colombia también un abrazo muchas gracias por hacer crecer este canal cada día más y con mejores noticias pues como la que vamos a tocar ahora, porque ahora viene ya, a partir de ahora, la buena toxicidad. Y es que eh, ya está disponible la nueva actualización del Coulomb Fallen Dynasty eh, 1.05. Vamos a hablar eh, de lo que han añadido, ¿vale? Han añadido una interfaz eh, para comparar equipamiento en la pantalla de menú. Han añadido avisos para cuando el equipamiento supera el 100% del peso permitido del jugador. Tú ya estás muy cargado, ya te empieza a dar un toque. Se ha mejorado el ratio de algunos objetos que eh, consigues después de derrotar a jefes, jefes o otros jugadores. Los objetos raros aparecerán con más frecuencia después de derrotar a enemigos con un alto ego, una alta moral mayor que la del jugador. Contra más difícil, más posibilidades tendréis de, de ese tipo de recompensas, de objetos raros. ¿no? Se han hecho también cambios en la batalla de sang liang se ha bajado la vida de su primera fase se ha dado el tipo de daño ajuste de la inteligencia artificial y ajuste de la cámara en ataques aéreos todo suena brillante eh, y luego también ha habido cambios en el modo foto que también oye también siempre viene bien bueno en cuantito antes de hablar de la compra de activision blizzard y todo eso que es para decirle que no, Sony, que no, que, que lo siento. Además, mira, mira que dos juegos para la Wii he conseguido por 10 euros cada uno, De ¿eh? verdad, hay gente que llenan las cajoneras con obras de arte, sencillamente obras de arte, que no deberían de estar en una cajonera perdida. Ni de coña. Bueno, pues vamos a hablar de los juegos que van a entrar lanzamientos de la semana de Xbox. El Mid Your Maker, lanzado para el 4 de abril, el 4 de abril, Dentro de 3 días El Curse of the Sea Rats Para el 6 de abril El Datching Orange Para el 6 de abril El Horror Tale 1 Kidnapper 6 de abril Library of Babel Saldrá el 6 de abril Boombalon El 7 de abril Tour de PGA De IA Sport Saldrá el 7 de abril Y Joe Wonder On The Enigmatic Aventure Saldrá el 7 de abril En cuanto a lo de la compra de Activision Pues Sinceramente se están evidenciando tanto Google como Sony. Sony ya ha quedado como Sony la cerda. Sony la de los contratos sucios con Capcom y con Square Enix. Sony la que impide eh, que, se, que se haya completado la compra ya por culpa de su diógenes judicial. ¿Pero qué pasa con Google? Google está muy enfadado con Microsoft porque eh, Microsoft eh, pagó, compró mejor dicho, el chat GPT y dijo esta inteligencia me la llevo y me voy a pagar bastante para augurarme 10 años ellos han sido mucho más inteligentes en ese sentido que por ejemplo Google pero mmm, no va a pasar nada porque Google mmm, va a seguir aunque muchos vamos a preferir evidentemente el Microsoft Edge eh, y, y Bing yo lo siento el chat GPT va por su por, por su parte chat GPT 4 a 20 dólares eh, la suscripción mensual por el plus, ¿vale? Tened en cuenta que el dueño de OpenAI es ni más ni menos que Elon Musk. Un señor bastante atribulado, con una excentricidad con la que insoportable. Yo no puedo con gente así, porque o son genios, o son eh, gente que intenta llamar la atención. Y este va haciendo de lo segundo. Se ha convertido más en un personaje que en alguien serio. Y lo está demostrando en Twitter precisamente en Twitter con el cheque azul antes el cheque azul se conseguía por mérito tú eres un actor famoso te ponen el cheque azul si eres un deportista de élite te ponen el cheque azul si eres eh, importante en alguna rama eh, te ponían el cheque azul sobre todo teniendo en cuenta la popularidad ahora no, ahora simplemente es me pago el cheque azul por lo tanto no hay mérito eh, este hombre, la meritocracia, ni cree en ella, ni practica en ella. Ya lo demostró con el tema de Johnny Depp y toda la que lió. Y cuando digo toda la que lió, me refiero realmente a pagar abogados a, a, y pagar y pagar y pagar para que el Amber Heard no fuera li, literalmente a la cárcel, básicamente. Y ahora hay un montón de, de gente muy pro Elon Musk. Pues fíjate, sí que soltaría 20 pavos por el chat GPT, pero no lo soltaría por el Twitter de los más. Por el chat GPT sí, pero también, <ríe> si nos ponemos en mesa decimos, pienso, vamos a ver, ahora está Notion, eh, está Bing. Eh, Google también tiene su propia inteligencia artificial. Prácticamente en todos lados está apareciendo la inteligencia artificial. Ya os comenté que en el Filmora había dos cosas que hacía la inteligencia artificial por ejemplo una de ellas el croma otra de ellas era pasar de texto de voz a texto pero el día de mañana bien puede ah bueno ahora me puede generar la descripción del vídeo lo, lo voy a poner aquí o sea, voy a hacer la descripción la va a hacer la inteligencia artificial hoy hoy la la, la descripción de este vídeo la va a hacer la inteligencia artificial bueno, más chulo que este gato eh, con cadena de oro, más chulo que este gato. Pon un gato en tu vídeo de YouTube para que suba, para que suba. Y todo el mundo le dé like, por si no le han dado todavía like. Y comenten y se suscriban al canal. Me ayudaría mucho, estaría muy bien. Y que crezca y vaya creciendo a la comunidad. Todo el mundo eh, esté pendiente, sobre todo, a la parte de comunidad también. En donde intentaré estar mucho más activo y intentaré quitar a cualquier mosca cojonera que haya molestando porque no tengo ganas de que molesten a otros básicamente eh, así que ya sabéis que google está enfadada con microsoft porque microsoft es que con el bing el chat bing el copiloto el, la inteligencia artificial copiloto eh, probad también de, dentro de bing imágenes cómo podéis crear imágenes gratuitamente imágenes ...como el Dalí o como el Midjourney, Journey... Eh, ...como cuando estáis redactando una carta... ...o cómo podéis utilizarlo, por ejemplo, para redactar un correo... ...o sea, la inteligencia artificial está dentro incluso de nuestro Gmail... ...ya nos puede ayudar incluso a escribir una carta... ...oye, quiero que la contestación... ...quiero contestarle a esta gente... ...venga, hazme una contestación... ...va a quitarnos mucho trabajo... O sea, ...va a quitarnos mucho trabajo, pero en todos los sentidos... ...pero sobre todo en el sentido más aburrido de la palabra... Incluso yo creo que para programadores que sepan mucho más eh, y cada vez saben mucho más, llega un momento en el que eh, ciertas tareas vale, para hacer un pequeño videojuego o, en una, o una aplicación eh, para móviles, que he encontrado por ahí una, una buena página para hacer aplicaciones directamente, todo con inteligencia artificial, de verdad. Por eso eh, la premisa, la necia premisa de, de Elon Musk de decir stop a la inteligencia artificial es tarde. O sea, llega tarde, llega como en años eh, humanos, no ha llegado ni siquiera un año y sin embargo ha, ha, en muy poco tiempo ha sucedido tantas cosas, pero tantas cosas que de verdad es imposible decir no a, a esta inteligencia, eh, es imposible. Entre otras cosas porque cualquier persona puede replicarla y usarla a su conveniencia, ya está liberado eh, el, la forma de, de hacerlo estudiado y perfectamente puede ser replicado por grupos de programadores de hackers que ya tienen que estar utilizándolo evidentemente eh, todo esto ha venido para quedarse como digo y ya la estupidez de decir ahora me he hecho para atrás ya no no cabe como tampoco cabe eh, que ya la, los lloros de de Sony. La Comisión Europea le dice que sí, la Federación de Desarrolladores Europeos se muestra a favor del acuerdo, eh, se desconoce el contenido exacto de las concesiones ofrecidas por Microsoft para obtener la aprobación del regulador europeo, pero los argumentos presentados por la compañía han convencido a los desarrolladores europeos. Por su parte, la Federación de Desarrolladores recomendó a la Comisión que investigue más a fondo los planes de Microsoft para distribuir sus títulos en varias plataformas. Sin embargo, Sony, la y Google Google, eh, la envidiosa, han expresado su desacuerdo, para nada, porque con las propuestas presentadas por la empresa estadounidense para la adquisición de Activision, en particular Sony ha sido el principal oponente, o sea, los de Google ya como, ah, si te quieren meter en juicio, métete tú, así de claro. Eh, con las propuestas presentadas por la empresa ¿no? estadounidense por la adquisición de Activision. En particular, Sony ha sido el principal oponente de Microsoft en este acuerdo, mientras que Google se ha opuesto a la adquisición de Activision en el pasado. Es decir, que ni siquiera ahora. <risa> se ha quedado sola. Sony se ha quedado completamente sola. Así que, solos, como también en el E3, que no va a ir nadie, el Gofri, el Gofri es el que va a Va a ir y, y... algún amiguete, seguramente... Algún amiguete. Aunque se desconoce el contenido específico de las concesiones de Microsoft, los desarrolladores están de acuerdo con la adquisición de Activision. El acuerdo aún no ha sido aprobado oficialmente por la, Com la Comisión Europea y se espera que se realice... Una investigación más detallada sobre cómo Microsoft planea distribuir sus juegos en diferentes plataformas. NVIDIA ha firmado un acuerdo de 10 años con Microsoft para Call of Duty y juegos de Activision en GeForce Cloud. O sea, eso ya, como dijo precisamente Phil Spencer... Vamos a meterlo en el gifos, lo vamos a meter en todos lados, ya nadie, sobre todo tú, Sony, la cerda, precisamente para que te calles la boca de una puñetera vez, eh, vamos a ceder, pero vamos a ceder de una manera que no te va a gustar, porque vamos a, a poner Call of Duty hasta la Nintendo, como nunca debería de haberse ido. En fin, momentos en los que puede volver tranquilamente Call of Duty a Nintendo, ya con lo que tienen pueden volver he visto juegos como el Wolfenstein he visto juegos como el Doom Eternal he visto el de Harry Potter eh, para Nintendo si bien eh, a lo mejor no se ve con la misma calidad para mí el hecho de que me metan un juego de tremendamente enorme en una consola tan pequeña bueno, tan pequeña tampoco es que sea así de este tamaño más o menos la mía la Switch bueno uh, también una cosa que os va a gustar, pero que no le van a gustar nada a los niños hámster, porque van a decir eh, ¿Veis? ¿Veis cómo tienen razón los de Microsoft que luego que iban, que decían que iban, que no iban a... que decían que no iban a, a hacer ninguna cosa y que no iban a meter ningún contenido especial una vez adquirida y tal, bla bla bla bla bla bla. Bueno, pues con Ghost White Tokyo pasa y resulta que la actualización de Luz incluye un paquete de atuendos urbanos esto me encanta, atuendo de shinobi y diseño de arma kunai eh, para poder ir vestido de shinobi. O sea, es increíble, me encanta. Bueno, pues esas son cosas nuevas que aparecerán en el Ghostwire Tokyo y que la porque es un juego de Bethesda, lo único que pasa es que estaba contratado para que lo tuviera Sony durante un periodo de tiempo, como exclusivo. Pero todo el mundo sabía que ese juego al final acabaría y acabará en el Game Pass. Esperemos que sea un gran juego, no, eh, porque sabemos que es un gran juego. Esperemos disfrutarlo... Eh, a tope junto con el Redfall que está a la vuelta de la esquina y que también promete cada día mucho más. Nos vemos en el próximo Toxic Game Channel y disfruten de los videojuegos. Hasta la próxima amigos.